Hola, soy Claudia García, cirujana plástica facial, pionera del yoga facial en Colombia. Hoy vamos a hablar sobre los ejercicios de la frente y el entrecejo. La frente equivale al tercio superior de la cara y está conformada por el músculo frontal, el músculo corrugador y el músculo proceros. Una frente y un entrecejo lisos genera una sensación de calma, serenidad, placidez. Al contrario, cuando ya estamos muy preocupados o angustiados, lo que estamos reflejando es enojo, angustia, desesperación. Por eso conocer los músculos de la frente, saber cómo se ejercitan y cómo los podemos manejar para nuestras emociones positivas es muy importante y es lo que vamos a aprender a hacer hoy. El primer ejercicio activo de la frente se llama persiana. Lo que hacemos es contraer el músculo frontal, elevando las cejas y sosteniendo con los dedos suavemente a nivel de la piel, este se llama la persiana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con este ejercicio logramos que nuestras cejas estén en una posición adecuada y además evitamos las líneas horizontales en la frente. Este ejercicio tiene una variación que puede ser con una sola mano, ¿sí? Dejamos despejada las cejas y elevamos el músculo frontal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Con una mano tenemos la versatilidad de tener un celular, de estar en un computador y así mismo realizar el ejercicio. El ejercicio de la persiana lo repetimos en tres series de 10 repeticiones cada uno. Otro ejercicio para la frente es abrir la mente. Colocamos los dedos en la línea media y hacemos como planchado hacia la parte lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hacemos 3 series de 10 repeticiones, vamos a hacer el ejercicio planchar, vamos a planchar la frente de esta manera y así evitamos esas líneas eh, de expresión horizontales, hacemos 3 series de 10 repeticiones. Debemos tener en cuenta la respiración, idealmente mientras hacemos los ejercicios, hacemos la respiración abdominal que ya les enseñé. Vamos a hacer ejercicios del entrecejo, esta es un área muy compleja que puede reflejar eh, preocupación, angustia o también alto nivel de concentración. Lo importante es saber que cuando fruncimos el ceño, cuál es el sentimiento que está en, en nuestro interior y de esa manera eh, disolverlo. ¿Sí? Una forma de disolverlo es el ejercicio que yo llamo mujer pensante. Obviamente los hombres y los niños y las niñas lo podemos hacer. Lo que se hace es colocar el dedo índice y el dedo medio en la cabeza de las cejas, cerramos los ojos, sostenemos, 30 segundos, e inmediatamente sienten un bienestar y como les digo tienen la capacidad de cambiar una emoción negativa por una emoción positiva. A este ejercicio de mujer pensante podemos agregar una B y así disolvemos la contracción de los músculos corrugadores y proceros. Otro ejercicio en el entrecejo es el gusanito. Aislamos los músculos corrugadores con el dedo pulgar y el dedo índice. Y lo llevamos hacia el lateral. Y dejamos sostenidos 30 segundos. Entonces, el gusanito. Como les he dicho, estos ejercicios deben hacerse mínimo una vez al día. Si tú tienes la rutina y lo haces dos veces al día, cuando te levantas y cuando te acuestas, sería lo ideal. Cuando haces todos los ejercicios te puedes gastar de 5 a 10 minutos, fíjate que la inversión del tiempo es muy buena para los resultados que vas a obtener. También son ejercicios versátiles, tú no necesitas cambiarte de ropa, estar en un sitio especial, tú lo puedes hacer en tu consultorio, en tu oficina, cuando estás de mercado, cuando estás jugando con tus hijos, cuando estás haciendo ejercicios también de los músculos eh, del cuerpo. O sea que cuando estás en una cita esperando, cuando estás en un avión, te puedes practicar todos los ejercicios y verás el gran beneficio que traen. Otro ejercicio para la frente es un tipo de parabrisas, es igualmente se va a planchar el músculo frontal para mejorar la línea de expresión. Para recordarles entonces vamos a hacer el músculo frontal lo podemos ejercitar haciendo la persiana, de esta otra manera también, mujer pensante, gusanito, planchar y abrir la mente. Los espero en nuestro próximo video para hacer ejercicios de otra parte de nuestra cara.